Gracias, amado, gracias a todo el equipo de producción. Y gracias a usted que siempre nos ve. Miren, varios temas que tratar en el día de hoy. Eh, ha causado revuelo incluso en el día de ayer Frank Reyes, que subió eh, un video donde él se estaba vacunando sin tener la edad eh, requerida para vacunarse en esta primera fase. Y esto ha provocado, ha provocado eh, la molestia de la sociedad. De hecho, ayer fue tendencia... En Twitter. La gente muy molesto por esto, igual que con Luis Polonia, igual que con muchísima gente que se ha vacunado, muchísima gente que se ha vacunado calladito, ¿verdad? Van y se vacunan eh, sin tocarle. Pero eso lamentablemente es parte de la cultura dominicana y ojalá a futuro la cambiemos con una nueva sociedad. Porque de eso no voy a profundizar. El tigreaje dominicano, de hecho, yo tengo un libro. Eh, que me regaló un amigo en Santiago, de un psiquiatra dominicano, el apellido Junqué, que habla de la cultura del tigraje dominicano. El, el dominicano siempre quiere ser primero en todo, en todo, y último, siempre que le convenga. Lamentablemente esa es nuestra cultura. Y ojalá a futuro podamos romper con esto. Déjeme, eh, a la tablet, déjeme volverlo a enviar porque lo archivé, una fotografía, hay gente que a veces no comprende lo que uno dice. Porque hay que, en la vida, usted tiene que ir llevando anotaciones. Sí, en la tableta. No, ah, lo borré. Caramba, déjeme enviarle entonces de nuevo. Eh, en la vida hay que llevar anotaciones. Si usted no lleva anotaciones, lamentablemente no va a poder entender cuando las cosas le pasan. Yo dije esta mañana, con toda la responsabilidad, que lo que hizo el presidente de la República de ir a vacunar a su madre, de esperar un turno, señores, eso es todo pantalla. Póngamelo ahí. ¿Por qué le voy a decir que es pantalla? Eso es pantalla. Póngalo full pantalla, que la gente lo vea. Mira lo que hace de una vez José Paliza. Dice... El presidente Luis Abinader acompaña a doña Zula a vacunarse, cumpliendo con los protocolos y haciendo su fila, dice él. Sin privilegios, un importante mensaje. Muy bien, José Paliza, pero no era necesario decirlo. Fíjense ustedes, claro, me van a excusar, pero eso no es para todo el mundo. Entender eso no es para todo el mundo. Si yo voy a un lugar y hago la fila como me corresponde, y luego me hago, me hago fotografías, y luego sigo a decir, mire, yo hago la fila como me corresponde, es populismo, eso es campaña política. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ya se está asunzando la reelección de Luis Abinader. ¿Tan temprano, diría usted? sí. Muchachos, escúchame que se lo pida ahora, búsquenme por favor ahí fotografía de la gente frente al Congreso Nacional el 27 de febrero. Atención Giovanni Cordero, en lo que estoy ¿verdad? en el comentario. Consígueme esa fotografía para que ustedes vean a un grupo de gente con unos cartelones impresos de alta calidad con, con la, la, los colores del PRM azul y blanco. Gracias, señor presidente. Venga acá, pero yo soy un estúpido. ¿O usted dominicano se va a dejar, eh, eh, eh, eh, le va a dejar pasar esa y va a hacer que, le, que usted lo hagan pasar por un estúpido? No, yo no sé si usted lo va a hacer. Yo sé que conmigo no. Y usted me viene a decir a mí, qué humilde el presidente que hace fila. Mira, hágame favor, ¿en qué país del mundo un presidente hace fila? Eh, Obama a veces le gustaba, eh, quería su show, ¿verdad? Y iba a dedicarse a una fila para comprar un hamburger. Mire, hermano, usted es el presidente de los Estados Unidos, usted le llevan 200.000 hamburguesas de, de, de donde usted quiera. Pepe Mujica, Pepe Mujica también Pepe hace. Mujica, pero busquen a, buscan a Uruguay. ¿Quién me puede decir que Uruguay es referente en nada? ¡En nada! No es así, señores. Pero no es un problema de referencia ni desarrollo, es un problema de ejemplo, ejemplo ciudadano. Pero que espérate un momentito, espérate un momentito. Es que el presidente si de la República... La ley, el presidente es igual a todos ante la Yo ley. le hago una pregunta. Los presidentes se paran en los semáforos en rojo. Por un asunto de seguridad Pero no es debe. lo mismo. No, no, no, es que, no, es es no es lo mismo. No es que el presidente de la República... No es lo mismo pararte en un semáforo donde la seguridad tuya no tiene, no tiene control del entorno físico a ir a un lugar donde tu seguridad tiene control de ese entorno. En una no mesa mismo. de honor donde, se siente el, donde está el presidente de la República, ¿dónde va el presidente de la República? Vamos en el a... centro. En el centro. ¿Por qué? Porque es la el número uno, es la figura claro. principal. Se llama privilegio. Pero eso no tiene nada entonces, que ver con lo Claro, entonces, en este caso, no era que él fuera el es centro que ese no es un acto de la... oficial del gobierno. Es que... Ese es un acto particular de un ciudadano que es el presidente de la República que acude a, a llevar a su madre a vacunar como una forma de ejemplarizar lo que debe de hacer todo Que ciudadano. perfectamente pudieron llevar esa vacuna de manera directa a su casa. Que, por cierto, la mía dijo que no se vacuna. Sin ningún problema pudieron coger esa vacuna, llevar a una enfermera o un enfermero, lo que sea, y llevarla Tenga. ¡Pam! Y le ponen la vacuna. Mira. Eso es un show, señores. Bien por él, porque dice que hay que acompañar a su madre. y que yo, que yo, Muy bien. Pero eso de tomarse fotografía. Señores, pónganlo. Full pantalla, para que ustedes vean. La mía dijo que eso el chino mucho. Eso es campaña mucho. política. Oíste. Eso es campaña política. Oíste, que la mía dijo que los chinos inventan mucho. ¿Verdad? Que yo no se iba a poner eso. Si yo, por ejemplo, eh, si yo, por ejemplo, eh, hago una obra de caridad, ¿Verdad? Me sale del corazón hacer una obra de caridad. Me tiro fotos y salgo a publicar eso. Señores, campaña, populismo, le estoy sacando un provecho a eso. Si usted se quiere desengañar, esos son sus problemas. Esos son sus problemas. Yo estoy diciendo lo que pienso. Y usted verá. Consiguieron la foto, muchachos, de, del grupo de, de, de, de tumbapolvos y lambones frente al Congreso Nacional. A seis meses del, primer, del gobierno y ya están ellos miren. Es verdad, eso es internet. Miren, internet, Congreso Nacional, personas eh, apoyan al presidente. Tres palabras. Señores, a seis meses del presidente tomar las riendas del país y ya hay gente con cartelones. Gracias, presidente. Pero venga acá, mi hermano. No, pero el 17 de, el 17 de agosto. Del año pasado ya había gente calculando la reelección. Claro, miren, gracias, es normal, señor presidente. Este un grupo de lambones que buscaron y lo colocaron frente al Congreso Nacional a seis meses del presidente juramentarse. ¿Qué eso es no, esto? Eso, eso es campaña, eso es reelección. Igual que todo eso que está haciendo el presidente. Igual que lo que hizo Danilo de andar brincando charquitos. Oye, oye, brincando charquitos. Eso era reelección. Señores, ¿y ustedes se van a dejar eh, eh, engañar de esa manera? Piense lo que usted entienda, yo pienso lo que yo entiendo, porque yo se anoto las cosas. Le anoté, cuando yo vi ese grupo de gente frente al Congreso, dije yo, grupo de personas apoyando al presidente frente al Congreso, pero no solamente anoté eso, anoté cartelones con, la, con, la, eh, con los colores del PRM, eh, eh, que no fueron escritos a mano, fueron impresos. ¿Eh? Fueron impresos, lo encontraron, muchachos. A... Israel, búscamelo tú, por favor. Grupo de personas apoyan al presidente en las afueras del Congreso. Apoyan al presidente Vinalde. te Va a aparecer de una vez, por lo menos una foto. Señores, eso es reelección. Reelección, claritito. Y esto entonces te lo, te lo está vendiendo como un presidente humilde. Eh, muy bien. Ahora vamos a profundizar en otras cosas. Cambiando de tema. El propio presidente de la República, en un discurso populista dijo que va a, a levantar una verja toda la frontera, o por lo menos una gran parte de la frontera, que va a costar 100 millones de dólares. ¿Quién fue que le dijo al presidente de la República, Luis Abinader, que es así como se resuelve el problema? Se me parece a Trump hablando disparate. Miren, el, ese disparate del presidente Luis Abinader es el tamaño de esta mesa. no. Es el tamaño de este estudio. No, es el tamaño de Telenor entero. No, es el tamaño del, del mundo entero. Qué disparate más grande. ¿Quién le dijo a usted, señor presidente, que con una verja perimetral que divida los dos países, usted va a controlar la migración haitiana? ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Dónde eso ha pasado? ¿Mm? Miren la gente ahí. Gracias al equipo. Por fin lo consiguieron. Miren, gracias Estamos cambiando. Gracias, presidente. Miren, eso lo hicieron a mano ellos, eso no son cartulinas. ¿eh? ¿Quién invirtió en eso? Ellos mismos. Lo mismo que hacen con Danilo, lo mismo que hacen con Leonel. Un grupo de tumba polvos, lambones, que, que le pagan para estar en un sitio con cartelones impresos, gastando los cuartos de nosotros para eso. Y usted se van a dejar engañar. son es sus problemas, ustedes se quiere dejar engañar. Yo no. Entonces, con relación a la... A la a la verja perimetral, para que los haitianos no entren, es el disparate más grande que yo he escuchado. De lo tanto que ha dicho Luis Abinader. Igualito que, que aquello de decir, le vamos a poner un policía a cada mujer que esté amenazada. Otro disparate del tamaño del Caribe entero. No sabe de lo que está hablando. No sabe de lo que está hablando el presidente Luis Abinader. Porque él sabe que no que sabe él aparentemente no sabe, no sabe que no es así como se resuelve. Ni el problema del, de los feminicidios como le han puesto aquí, ni tampoco el problema de la migración. Ahora, si él colocara ya un muro industrial, un muro industrial, oiga, entienda, un muro industrial, no estoy hablando de un muro literal, ¿eh? estoy hablando de sentido figurado, y tú colocas en esa zona completa industrias, Zonas francas que te permitan, esa fuerza laboral de Haití que pasa para acá a buscar vida, se te quede allá y solamente pase a trabajar y luego retorne a su país, pudiera ser de mucho mejor resultado que un atrapo de verja que aparentemente solamente va a beneficiar a, a, a quienes lo van a construir. Déjese de eso, señor presidente, deje de estar hablando de disparate, que eso del muro eh, de la verja entre República Dominicana y Haití es un disparate. Háblale a la gente, a la sociedad de cosas inteligentes, cosas que funcionen, no de eso. Estados Unidos, Trump se pasó cuatro años hablando cháchara, que el muro, que el muro, que el muro, y no va a poder nunca, con eso no puede nadie, porque los países que tienen fronteras, fronteras terrestres, oye, eso no lo detiene nadie, nadie, porque el ser humano busca mejor vida. ¿Quién, en qué país del mundo un muro ha detenido la migración? ¿Dónde? Pregúntale a Venezuela y Colombia, ¿cómo pasan de aquí para allá para acá? ¿Lo pueden tener? No. Entonces, no es una solución. Así que, señor presidente, hable de otra cosa y engaña al pueblo si usted quiere. Por lo menos, yo no permito que lo haga. Bien, no, gracias a Yerjan la Antigua. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos en breve.